Hola, eh, espero que estéis bien. Um, bueno, estamos todos pasando por una montaña rusa emocional. Tenemos eh, diversas emociones conviviendo en nuestro interior, desde eh, la negación hasta eh, el miedo a la incertidumbre, hasta momentos de aceptación y aparente normalidad y, por supuesto, también de ansiedad. Hoy me quiero centrar en, en la ansiedad y más en concreto en la ansiedad por la salud. Con ello me voy a, al miedo al contagio. Es normal por la situación en la que estamos que todos tengamos cierto miedo al contagio, pero vamos a discernir entre eh, pues tomar las medidas ¿no? que nos aconsejan todos que debemos tomar y tener el miedo pues, situado en un plano mental que convive con muchas otras cosas, a aquel miedo que nos secuestra y en el que estamos todo el día pensando que nos podemos contagiar. ¿no? La verdad es que estamos todos supeditados a muchísima información en referencia al coronavirus y si quisiéramos, podríamos pasar desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche conectados con esa información. ¿no? Y a un punto que esta información, que nos viene por todos lados, deja de ser informativa, es una sobreinformación en el sentido de que al final saber eh, cuántas bajas ha habido, eh, cuántos nuevos contagios ha habido a nivel de país y saber eso constantemente no nos ayuda a funcionar en nuestro día a día. Es verdad que las personas que son ansiosas de por sí ya tienen tendencia a hacer catástrofes mentales no y con esta sobreinformación lo único que estamos haciendo es ir eh, proveyendo atrezo, no mental para ir aderezando ese escenario mental catastrófico y negativo que tenemos, que sin duda nos conduce a tener mucha más ansiedad. ¿no? Y lo mismo ocurre cuando sabemos eh, de familiares o de eh, amigos que puedan estar pasando ¿no? eh, por el virus ahora mismo, que está bien ¿no? llamarles para, para, pues para interesarnos por ellos y demás, pero sí que estamos viendo que hay personas que tienen tendencia a querer eh, de alguna manera saber exactamente qué síntomas tienen y qué está ocurriendo a nivel de, de evolución de su enfermedad y demás. ¿no? Todo esto, sea la sobreinformación o sea, el querer saber demasiado sobre los síntomas de los demás, son medidas que desde la mente ansiosa utilizamos para intentar buenamente controlar aquello que no podemos controlar. ¿no? Entramos en esa falacia del control y, y nos da la sensación que el saber más nos va a dar como más control sobre la situación. Y eso es falso. En un cortísimo plazo, el primer milisegundo, va a parecer que controlamos más la situación, pero después lo único que vamos a hacer es incrementar nuestra ansiedad mucho más. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra ansiedad a raya estos días? En primer lugar, Deja de sobreinformarte, puesto que lo único que vas a hacer es aumentar tu nivel de ansiedad. Um, infórmate una vez al día, un telenoticias al día, o incluso una vez cada dos días, más no te aporta nada a tu rutina. En segundo lugar, está bien que te intereses por cómo están tus familiares o tus amigos que puedan estar pasando eh, por el virus ahora mismo pero deja de preguntar síntomas y deja de hablar de síntomas, puesto que ello solo incrementará tu ansiedad. Y en tercer lugar, dedica el tiempo que ahora pues, se nos ha brindado ¿vale? para hacer todo aquello que eh, nunca encuentras tiempo de hacer. Es decir, incluye inputs positivos en tu día que te distraigan y te ayuden a centrarte en el día a día. Recuerda que tú tienes la clave de hacer que... Esta, este confinamiento que tenemos entre manos, que va a durar lo que va a durar, tienes la clave de hacer que sea con menos ansiedad o con mucha más ansiedad. Depende de ti. Cuídate mucho y en el próximo vídeo seguiremos hablando de otras emociones que nos están abrumando estos días de confinamiento.